Hola Perrunis, bienvenidos una vez más a mi canal. En este caso les traigo una guía de optimización de PC para Warzone 2.0. Desde que salió Warzone tuvimos diferentes problemas, crasheos, diferentes errores, códigos de errores y demás. Lo que traigo son 10 puntos fundamentales para que tu PC y el juego vayan fluidos. Vamos a empezar con el número 1. El número 1 dice cómo saber cuántos núcleos tengo y habilitar los mismos dentro del juego. Para saber cuántos núcleos tengo voy a la lupa de Windows, Administrador de Tareas, Rendimiento, CPU y me fijo en la parte derecha que dice cuántos núcleos tengo. En este caso son 6. Luego voy a carpeta, de equipo, documentos, voy a Call of Duty, Player Beta, para la gente de NVIDIA, opciones, voy a buscar donde dice Render Worked Count, acá si no aparece el número 6, debemos colocarlo manualmente, luego archivo, guardar, para la gente de AMD no les va a aparecer esta carpeta, solamente les va a aparecer Player, entran a Players y buscan Code 22, opción 3, hacemos lo mismo, buscamos donde aparece, en este caso un poco más abajo, si no les aparece, buscan en edición, buscar, Render, buscar siguiente, y aquí está, Render Worked Count, se pone el número 6, obviamente depende de la cantidad de núcleos que tengan, en mi caso son y guardar. Bien, esto fue el paso 1. Vamos con el próximo paso. Windows aceleración por hardware CPU poner en prioridad alto rendimiento. Esto significa lo siguiente. Vamos a ir a la lupa y vamos a buscar GPU. Configuración de gráficos. Aquí tenemos que tener activado esta programación de GPU acelerada por hardware. Esta palomita. Activa. Luego, aquí tenemos que tener el juego. vamos si no aparece, vamos a buscar examinar y vamos a buscar la carpeta de code. mi caso está aquí. Disco C, Call los duty, retail. Tiene que ser el ejecutable. recuérdenlo Agregamos. Una no vez que lo agreguen, clic opciones, alto rendimiento por la tarjeta. Guardar. Eso fue el punto número 2. En el paso número 3, tenemos que deshabilitar el proceso SysMain. Este proceso nos consume muchísimos recursos dentro de Windows. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a lupa, vamos a buscar servicios. Una vez ingresamos ahí, vamos a poner la tecla S, la letra S y vamos a buscar el proceso SysMain para poder deshabilitar Aquí, SysMain, de derecho, propiedades. En el caso que esté habilitado lo ponen detener, lo deshabilitan, aplican y listo. Este proceso consume muchísimos recursos de nuestro software. Bien, ahora vamos al punto número 4. Vamos a poner en la lupa modo de juego, configuración del modo de juego. En muchos casos se recomienda utilizar modo de juego activado para que así el Warzone funcione mucho mejor. En mi caso lo tengo deshabilitado porque me funcionó y gano a unos FP. pero eso depende de cada uno de ustedes. Vamos con el siguiente punto. El punto número 5 es volver a los pixels anteriores, en este caso exclusivamente los drivers que vienen con la versión 526.86, lo voy a estar dejando en la descripción. Esto arregla el error que nos daba game el error que nos saca del juego inesperadamente. Lo único que deben hacer es ejecutar como administrador, darle que sí, caso va a aparecer esta carpeta, le dan ok, esperan que cargue en un momento va a aparecer la opción de descargar el g Experience, les recomiendo que no lo descarguen, que solamente instalen los drivers ya que estos están comprobados que no tienen ningún problema con Warzone 2.0 esperamos que termine, como pueden ver es bastante rápido esto lo que va a hacer es volver a una versión atrás de los drivers de NVIDIA, como pueden ver aquí están los controladores de gráficos de NVIDIA en esta versión, esperamos que se abra, aquí en esta sección va a aparecer, controlador de gráficos de NVIDIA y g quieren descargar ambas dos, en mi caso les digo, les recomiendo que solo descarguen este pack de controlador gráfico de estos es drivers no aceptar y continuar no lo hago porque ya lo tengo instalado en este caso también lo que hay que hacer ahora es ajustar el rendimiento nos vamos a dirigir directamente al panel de control de envidia vamos a buscar el panel control de envidia vamos a ir paso a paso una vez que se abra en la sección ajustar la configuración de imagen de la imagen con vista con vista previa vamos a habilitar utilizar mi preferencia rendimiento y después volvemos a utilizar configuración avanzada de red. esto por un lado aplicar aquí en controlar la configuración 3d vamos a hacer dos la global y la del programa específico acá les dejo para que puedan copiar esto es la parte global para que la PC no esté funcionando todo el tiempo al 100 esté en modo normal pero después tienen que ir a configuración de programa y buscar el Warzone si les aparece aquí hay que agregar en mi caso ya me aparece si ustedes no les figura ahí el Warzone 2 tienen que agregarlos desde aquí agregar el botón agregar esperamos que se despliegue y si en esta nueva lista no aparece tienen que volver a terminar, examinar y buscar dónde está su punto de T como y acá buscar el Duty. entonces una vez que tengamos aquí el Colos último de Warfare el 2 ¿no? vamos a hacer lo siguiente lo único que vamos a cambiar de parámetros para que funcione mejor el Warzone es dar la compatibilidad le preferir rendimiento luego la sección de energía máximo rendimiento es lo único que vamos a modificar en base a lo que es global, ¿no? Para que cuando iniciemos el juego la computadora sepa que hay que darle mayor rendimiento a este juego. Luego aquí en cambiar la resolución, recuerden poner ¿sí? lo que es su monitor y la cantidad de en la parte de color abajo, versión de NVIDIA, completa, habilitamos y aplicamos. Veamos que sí, continuamos. En este caso no hacemos nada, acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco. Llegamos a la sección de ajustar el tamaño y la posición de escritorio. Recuerden poner sin escalado para que la pantalla siempre esté como viene de origen nuestro monitor. Luego en la sección de color vamos a poner en avanzado completo aplicamos aquí en gama nada en color nada acá esto tampoco tocamos nada esto es la sección de paneles de control de mí. ahora vamos a ir al punto número 10 pasamos por el 7 el 8 el 9 vamos por el 10 configuración gráfica dentro del juego el último paso que deben hacer es abrir el juego y ahora vamos a colocar una configuración gráfica para que obtengamos el mejor rendimiento pero tampoco veas mal porque queremos que vea todo cuadrado esperamos que el juego se abra y seguimos, una vez que ingresemos al juego recuerden en la configuración interfaz van a ir a la sección de personalizar colores, acá colocan el filtro 2 ambos, todo al 100, acá podemos cambiar por ejemplo el color, Cuando les aparece en blanco su marcador, que es bastante que no se nota nada, bastante feo, en mi caso le puse un color violeta, púrpura después nos vamos a dirigir a gráficos, pantalla en mi caso me puse pantalla completa porque como hago, eh, toco la tecla de Windows y como estoy en stream, tengo que leer el chat desde el OBS, bueno me, me conviene mucho más. Si vos no haces nada, solamente jugás, te recomiendo pero pantalla completa. Después, bueno, acá te dice monitor, la gráfica, la resolución dinámica, no, formato de imagen automático, la sincronización vertical, no, ni en el menú ni en el juego, hay un tema. En El límite de frecuencia, lo tengo ilimitado. Pero, si tienes una PC de gama media baja, te recomiendo que lo limites a lo que va a tu monitor o a, 60, o a 60. En el menú 40 o 30 y después también a 60 nuevamente. ¿Por qué? Porque esto va a generar que la PC funcione correctamente, no va a exigirla ni tampoco que vaya a ir. En mi caso, mi monitor es de 75 y 5 Lo dejamos ahí y aplicado Luego, vamos a ir a la sección de mostrar gama. Si tenés monitor, es sRGB. Y si tenés tele, es beta. El brillo, bueno, a gusto. En mi caso, lo uso 60%. me va perfecto. Y acá, no hay que limitar el rato. Vamos a calidad. En calidad, personalizada. Me resultó mucho más óptimo utilizar AMD Fidelity. Por más que yo tenga tarea en vídeo. Se los recomiendo mucho. Y luego, en la desconfiguración, en calidad. Anteleasing, me gusta que se vea bien el juego. SMA, Firmico, por 2 En normal. La escala de memoria, 80. 80-85 está perfecto. La resolución de texturas bajo, filtrado, alto El detalle cercano bajo, el distante bajo. Todo esto en corto, bajo. Como pueden ver, todo bajo para tener mejor rendimiento. Grafitis en sí. Los shaders en bajo, que consume mucho. El ticelado también consume bastante. La memoria del terreno al máximo. Tengo bastante memoria en mi disco duro así que no hay problema. El streaming bajo demanda, esto consume bastante. Así que le ponemos no. La calidad normal del streaming, calidad volumétrica baja. Calidad física por no. Acá en la sección de sombras, todo bajo, como siempre, como todo. En los juegos para obtener los mejores FPS. Luego en reflejos no. Todo lo que es reflejo y todo lo que es el agua y demás. Vemos que no, más bajo. Vamos al efecto de post procesado. En vida reflex, sí. Esto va a generar mucho mejor la latencia entre el juego y tu gráfica y tu PC. Te recuerdo, si pones activado más aumento y no, va a andar mal. Tarjetas NVIDIA, recuérdenlo. El resto, todo no, no, no y no. En ver podemos configurar el campo de visión. 120. Campo visual de la mira afectado. Campo visual de arma por defecto. esa persona, bueno, si es a gusto, 80, 90, depende de tu gusto. Si juegas con mando, si juegas con teclado. Campo visual del vehículo por defecto. Y el resto, todo menor de 50. ¿Para qué? Para evitar zonas borrosas menor de 50. Y eso es absolutamente todo.